Para realizar una transición en Photoshop debemos primeramente trabajar con un filtro. Yo voy a elegir este que me gusta muchísimo que es eh, filtro interpretar nubes. Sin presionar ningún otro atajo de teclado o ninguna otra función voy a presionar Shift comando F para extraer el comando de transición y en opacidad voy a bajarla a esta al valor que yo necesite para generar este tipo de efectos.